Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curto Kennels, Tenerife, España. Bueno, hoy vamos a hablar del perro de presa canario y nos referiremos a otras razas de perros antiguas, recientes y de aves y de otros animales. Eh, vamos a ver si lo logro, a ver si logro hacerme comprender lo que yo quiero plantear eh, desayunando esta mañana a las 8 menos cuarto mi desayuno, un plátano, una manzana y un café con miel de abeja, eso es todo y desde ese momento ya he empezado mi actividad, como todos los días, y dándole vueltas al tema. Ya empecé con el desayuno reflexionando sobre ese particular y es lo siguiente. La naturaleza siempre tiende a la estandarización, de ahí viene lo de estándar. En los perros de presa, en las aves, y se juzga por los estándares, en los morfológicos, en las aves también, las aves domésticas. Eh, entonces, mmm, cuando analizamos al lobo, del cual descienden todas las razas carinas, al parecer, eh, todos son lobos y es la especie es una sola especie, podrán diferenciarse solo por el tamaño, más pelo, menos pelo, más peso, menos peso, los de Canadá, por ejemplo, de partes de Rusia, de la península ibérica, de toda Europa, en fin, pero es la misma especie y su comportamiento es exactamente el mismo, un depredador por antonomasia. Eh, y vive en grupos, es un animal gregario ¿Eh? hay felinos que tienen comportamientos muy individuales la hembra se queda embarazada, preñada y al macho desaparece y a su termina. luego nace la prole, guepardos, leopardos, en fin en el caso de los lobos no es así y en el caso de los perros, cuando por alguna razón se asilvestran, se asilvestran, pues yo qué sé, porque se han quedado perdidos en el campo, o en cualquier parte de la tierra, y forman grupos, igual que los lobos. Y todos los perros, sin excepción, desde los más chiquititos hasta los más grandes, los gigantes, eh, son depredadores. Lo que pasa es que unos están más cualificados eh, a la hora de cazar que no, por ejemplo, un pequinés, un chihuahua o cualquier otra raza pequeñita eh, que tiene realmente dificultades para los movimientos que se requieren eh, para la depredación, para poderse alimentar. Porque durante generaciones y más generaciones... El ser humano los ha seleccionado eh, para que sean eso, pequeñitos, perritos falderos, para tenerlos como perros de compañía y poderlos llevar en, el, en los brazos y dormir encima de la cama, en fin. Entonces, eh, pero cuando nosotros analizamos las especies salvajes, todas sin excepción, eh, marinas, incluso entre los mamíferos marinos. Todas las especies son exactamente iguales. Iguales. Y se reproducen, y se ha llegado a eso mediante una evolución, parece ser, ¿eh? y una endogamia constante. Pero cuidado, no una endogamia cerrada, pero sí que esa, esa uniformidad, diríamos, ¿no?, ese modelo estándar es consecuencia de una endogamia permanente en el tiempo, durante milenios y milenios, o sea, de años, miles y miles de generaciones. Al parecer, por ahí van los tiros. Bien, entonces, cuando analizamos el pinzón común de Canarias, lo que se llama pinzón vulgar, es... Siempre igual, aunque analizados en detalle, todas las especies que son, por ejemplo, el pinzón común, el pinzón azul ¿eh? Eh, o el canario, que los hay aquí, los hay en Madeira, los hay en distintas islas. Este pajarito pequeño que se exportó tanto desde el siglo ya XVII, XVIII y XIX a todo el mundo y de ahí vienen todas las variedades de canarios. Luego se han cruzado en cautividad, se han cruzado con otras especies afines, pero que no son la misma. Por ejemplo, el cardenalillo venezolano, que es un pájaro silvestre, salvaje, rojizo, se ha cruzado con canarios para obtener un mestizo ¿eh? muy apto para el canto, ¿eh? Eh y hereda muchos de ellos el color rojo del cardenalillo venezolano pero en libertad no se, no se cruzan, no se mestizan el pinzón común y el pinzón vulgar de Canarias, por ejemplo eh, no se cruza en libertad con el pinzón azul, al parecer yo se lo pregunté eso a un biólogo madrileño que está casado aquí eh, yo le daba clases de equitación a las hijas eh, este señor está casado con una hermana de Ana Oramas bióloga también eh, no sé si en algún momento me refería a este señor y me equivoqué, me parece que les, les concedí el título de ingeniero erróneamente. biólogos tanto el marido como la mujer entonces eh, yo les pregunté mientras las hijas estaban montando a caballo, hablando, por ejemplo, del abejorro, el abejorro negro, que tiene algo de blanco en la parte trasera, que es de Canarias, ¿eh? y le preguntaba también del abejorro que se fue introducido para los invernaderos, porque dicen que, o me comentaron que era más polinizador que no el autóctono de aquí, y trajeron, no sé si era de Bélgica, eh, los trajeron en, en cajitas y bueno y luego los soltaron aquí los invernaderos eh, para la polinizar eh, yo qué sé, sería del tomate, de la platanera de lo que quiera que fuera no pero en libertad al parecer tampoco se mestizan con el eh, con el autóctono eh, y de eso estábamos hablando y yo le pregunté, bueno, y el pinzón común que están ahí ¿Eh? en la zona alta más está más el azul en la parte más baja pero también en la parte de medianía hacia arriba, el pinzón vulgar y ellos me dijeron que no se mestizaban en libertad no se mestizan ahora yo me planteo en cautividad seguramente que sí se mestizarían bien entonces si tenemos en cuenta esa llamémosle capacidad natural de la naturaleza, de producir especies, miles, millones en insectos, en aves, en peces, eh, en animales terrestres de todo tipo, pues la naturaleza ha tendido en la evolución de esas especies, al parecer es así, yo hablo como observador, no soy científico, yo observo, pregunto, pero sobre todo observo y escucho a especialistas, biólogos, por ejemplo. ¿No? Eh, pues al parecer, eh, en libertad, los lobos se cruzan, o no se cruzan se mestizan o no se mestizan pues sí se mestizan ¿por qué razón? porque los canes todos son descendientes de lobos y eso se puede comprobar en la península ibérica donde hay muchos mastines para defender el ganado de los lobos bueno, pues cuando los, las, alguna mastina se pone en celo y se adentra en el bosque, hay lobos que las cubren. Y lo mismo pasa con los cangales y, y otras variedades de canes de ahí de Asia Central hasta Turquía ¿eh? y otros países donde hay perros loberos y se mestizan. Pero no necesariamente tienen que ser perros loberos. El lobo se mestiza, cubre a cualquier perra que se encuentre en el bosque. Incluso entran por la noche en los poblados cuando una en los pueblos de montaña donde hay lobos y perros, bueno, pues se aparean con perras. Y al parecer lo mismo ocurre, aunque con mucha menos frecuencia, los perros con lobas. Pero claro, estamos dentro de la misma especie. Lo que ocurre es que por selección, eh, eh, durante miles de generaciones desde que se domestican algunos lobos, pues se van logrando por selección lo que llamamos razas caninas. El ser humano, mediante selección y cruzamientos, va logrando determinadas razas caninas para cumplir determinadas funciones, por ejemplo, los mastines españoles, portugueses, los mastines de ahí, de todos esos países. Todo eso está dentro del grupo de los mastines. Lo que las denominaciones varían de unas zonas a otras. Y dicen, estos de Turquía son mastines y aquellos son cangales. Son todos perros loberos. Tor, todos. Otra cosa es que luego le han metido, ya en la época moderna, ya recientemente, mastines ingleses eh, y otras razas, ¿no? Mastines napolitanos también se han metido ahí, pero sobre todo mastín inglés, y, pero eso ya es mmm, cánido con cánido. ¿eh? Canes con canes. Eh, ¿Qué ocurre cuando se van generando por selección? ¿Y cuál es la finalidad? Que ya este tema lo he tocado eh, reiteradamente a lo largo de los años, antes de que hubiera internet y todo eso, yo lo escribía ya, las diferencias que había entre las razas y cuáles eran los fines que movían a las personas, a los aficionados, a la caza, al pastoreo, por ejemplo, pues a los seres humanos, ¿cuál era el fin? Bueno, pues por eso tenemos desde muy antiguo razas muy pequeñitas, menos pequeñitas, Perros para la guerra, molosos, llamados molosos, esos perros grandes, fuertes, con orejas caídas. Y así se llegan a los perros modernos. Modernos, llamémosle, pues yo qué sé, de hace un siglo, dos siglos, cuatro siglos, un siglo, y ahora mismo se están creando razas. El ser humano constantemente está creando nuevas razas formando nuevas razas mediante los mestizajes eh, voy a poner ejemplos el pointer inglés yo aprendí bastante sobre el pointer inglés leyendo el libro que publicó en su momento que lo escribió él Gabriel Palacios de Barcelona que hace muchos años que no sé de él y este señor en aquella época muy joven escribió monografías sobre distintas razas, entre ellas el pointer inglés. Y en ese libro él va exponiendo, va eh, hablando, escribiendo sobre los distintos perros para obtener el pointer inglés de perros ibéricos españoles. Y hace toda una disquisición eh, refiriéndose a perros de Italia, perros de, de, de Inglaterra, luego ya cuando van para América. Los distintos cazadores van sacando un tipo de pointer inglés que unas veces unos son más grandes que otros, según la selección que hace el ser humano, teniendo en cuenta el tipo de caza eh, de terrenos, si son más llanos, menos llanos, más abruptos, claro, cuando son terrenos más accidentados, pues se requieren más eh, pointers más ligeros y veloces. Y cuando son terrenos muy llanos, pues los cazadores van sacando unos perros de mucho fondo, pero más grandes, y lo mismo pasa con los perros llamados podencos. El podenco y bicenco. Mediante selección, sea el origen primigenio que fuere, eh, que parece ser que fue introducido del norte de África y al norte de África probablemente llegaran desde Oriente, de manos de los pueblos árabes, eh, orientales, y eran para la carrera. Eh. Eh, lo mismo que el saluki, el slugi, eh, y son distintas razas con comportamientos diferentes. No se comportan de la misma man manera. La caza es la finalidad. Pero no es lo mismo cazar gacelas en el desierto de Arabia y otros países limítrofes, eh, que cazar conejos en terrenos de muchos matojos, de mucha maleza, de mucha piedra, en Canarias mucho volcán, en eh, lavas volcánicas. Y entonces el ser humano... Va sacando razas nuevas ¿eh? y para eso necesita estandarizarlos. Imita a la naturaleza. Todas las, todos los zorros ¿eh? son zorros. Y hay distintas razas de zorros en distintos puntos de la tierra. Entonces eh, no dejan de ser zorros, pero son distintos. Y los perros es lo mismo. Y los lobos ya lo hemos hablado. Y los perros todos vienen de lobos. Entonces, las razas que el ser humano crea es siempre con una finalidad. Cazar en determinados eh, terrenos eh, eh, y determinadas especies. No es lo mismo que para cazar aves que para cazar conejos, liebres... Para las liebres, el, el ideal es el galgo, el galgo español, es el galgo ibérico, el español, que fue introducido por los musulmanes ahí, por procedencia probablemente de Arabia de por allá, ¿no? De todos esos países, y desde Egipto y tal. Bueno, pues ya se conoce como galgo español, el grijaun, por ejemplo, el, los puristas que cuando yo pronuncio u otras personas dicen no es que Curtón no sabe pronunciar no, bueno para nosotros sí y me recuerdo ahora de un catedrático no sé si era no sé si fue un amuno o alguien en Salamanca me parece que fue estaba dando una clase a su alumnado y cuando se refirió a Shakespeare dijo Shakespeare y un alumno, el listo de la clase, me imagino yo, le corrigió al catedrático. Entonces el catedrático impertérrito siguió con la clase, pero en inglés, en un perfecto inglés. ¿Eh? Claro, ese joven que le corrigió al catedrático, pues probablemente de, no se enteró de la misa a la mitad. Eh, de la clase poco se entendió en inglés digo, se enteró eh, porque no dominaría probablemente el inglés Bien. Eh, cuando hablamos del whisky eh, en español se aceptó por la Real Academia de la Lengua whisky G, diéresis, U, diéresis, eh, whisky está aceptado entonces si yo digo Greyhound pues que no me venga un mexicano, un peruano o un checoslovaco diciendo, Manuel Curtón no sabe pronunciarlo correctamente. ¿eh? Como cuando yo he dicho Boerboel. ¿eh? Y seguiré diciendo, Boerboel, con tal cual lo leemos nosotros. Entonces, el, el, el Greyhound es un el, en hipódromo, en, digo en canódromos. Parece ser que es el, el más veloz. Es un spin, sprinter total. Pero en el, en, como animal de fondo, ¿eh? en la península ibérica, en las, en las zonas de Castilla, en donde se caza liebre y Andalucía y Extremadura, en las partes muy llanas, bueno, en, en velocidad gana el Griehound. Pero en velocidad, digo perdón, en fondo le gana el Galgo Español. De origen oriental, aguanta más tiempo y cuando ya el greyhound se va cansando porque, porque la liebre tiene muchísimo fondo porque es un animal salvaje y el galgo el grijaun, el, el, el galgo inglés no lo es, ni el galgo español tampoco y otras razas ¿eh? como salugi, y y muchas más, para correr liebres de distintos tipos, bien en el desierto y en tierras muy llanas entonces cuando cruzan y se han cruzado muchas veces el galgo inglés con el galgo español han sacado un mixto ¿eh? un mestizo eh, que tiene más fondo que el griján pero menos fondo que el español y entonces para liebres en terrenos no demasiado extensos pues van a una caza más rápida para acabar antes en fin, el cazador de liebres, como de conejos, como de perdices como de faisanes, como de patos como de lo que quiera que sea crea razas para la caza de, esas, de esos animales ha sido así durante milenios estos animalistas que no tienen ni idea de lo que estoy hablando y de lo que hablan y de lo que ha significado la caza ¿eh? para la humanidad de sus ancestros, ¿eh? pues no comprenden nada por ignorancia. La ignorancia, como decía Sócrates, es el peor de los enemigos, el peor de los males, ¿eh? el conocimiento, el saber, es el mayor de los bienes. ¿eh? Yo le recomendaría a cualquier persona que vea mis vídeos que escuche al que desde mi punto de vista es el mayor sabio del momento, del mundo Satguru escríbanlo a sí mismo. Satguru es un señor calvo con una barba blanca en estos momentos, antes la tenía negra antes tenía pelo hace muchos años este señor me parece que ahora andará sobre los 62, 63 años 64 como mucho bien, pues este señor Satguru es un sabio un gran sabio Escúchenlo. Tiene muchos vídeos. Es muy conocido en el mundo. Y el que no conoce a Sadhguru se lo pierde. Se pierde todo su saber. Hay que escuchar lo que habla este Señor. Bien. Yo siempre que eh, me voy a referir a algo de perros, y de mestizajes, y de naturaleza, y de caza, eh, y de caballos siempre me acuerdo me viene a la mente Satguru. este señor se mueve sin prejuicios se mueve solamente por el conocimiento ¿Eh? y este señor no nos habla por lo que ha aprendido en los libros este señor Satguru de la India que viaja por todo el mundo eh, síganlo eh, que aprenderán mucho no nos cansaremos de aprender, no nos cansaremos de escucharlo. Y entonces comprenderemos muchísimo más la naturaleza en su conjunto. ¿Eh? La terrestre, la marina, la naturaleza toda. Animales, flora, fauna, toda la vida que hay en el mar, lo que somos nosotros... Lo que es los árboles, la fauna, la flora, todo, aprenderemos mucho de Sadhguru. Yo no he escuchado a nadie y yo no he leído a nadie, ni a los conocidos premios Nobel sobre naturaleza, sobre etología, sobre estudio de las especies, nadie que sepa más que Sadhguru. Saber. Y les va a sorprender que en un momento determinado más de una vez dice, yo estuve en la universidad pero no aprendí nada en la universidad. Él lo ha aprendido todo por reflexión y observación, o observación y reflexión. Claro, no todas las personas hemos nacido de un seno materno, de un padre y una madre, como Sadhguru porque nuestros padres y nuestras madres son otros, y las circunstancias y la evolución desde que se nace. Entonces Sadhguru es algo especial especial cuando escuchamos vídeos y vídeos de Satguru y luego tomamos libros de historia tomamos libros de naturaleza tomamos libros de animales nos quedamos sorprendidos porque eso nos parece intrascendente cuando lo comparamos con todo lo que habla Sadhguru. bueno entonces, la naturaleza selecciona y todo es no exactamente igual, porque los científicos, los estudiosos te dicen, no, es que entre un pinzón y otro pinzón vulgar, entre un pinzón azul y otro, ¿eh? entre, una Marta, entre una Marta Sibelina u otra, son igual pero no son igual, las nutrias son iguales pero no son iguales. Pero usted las ve y son iguales y se comportan aparentemente de la misma manera. Pero no son iguales. Cazan igual, pero tienen reacciones propias. Y eso es eh, algo que si no comprendemos, perdón, si no sabemos verlo, captar este mensaje, eh, no entenderemos nada de lo que es la naturaleza. Entonces, la, el ser humano... Todas las, todos los animales domésticos y las plantas que ha seleccionado y seguimos seleccionando, ¿eh? lo hacemos de manera, eh, con nuestros conocimientos, más, menos, imitando la naturaleza. Entonces, cuando yo hablo del perro de presa canario, eh, del estándar de cara a a la función que debe cumplir según nuestro proyecto ¿eh? de perro de presa canario lo que quiero plantear hoy es que no solamente es la apariencia sino el comportamiento y el comportamiento se va fijando a medida que vamos criando y seleccionando para un, cumplir una determinada función y aquellos criadores que crían, entre comillas, perro de presa canario, tanto los pseudopresas como los presas, que se rigen por un estándar, si crían pensando en exposiciones, podrá parecerse de aquella manera a los perros que criamos, los que buscamos funcionalidad, guarda, defensa, ataque, caza pues no serán lo mismo por eso yo he dicho tantísimas veces y he escrito tantísimas veces que el perro de presa canario que criamos los que buscamos funcionalidad es el verdadero perro de presa canario con un estándar el prototipo racial. ¿Cuál es? Cabeza, tronco, extremidades, porte de la cola. Cabeza, morro ancho. Aquí vino un señor del mundo del presa hace unos meses y yo le enseñé a algunos perros de presa ya adultos y en un determinado momento me dijo no tienen el morro muy ancho y yo le dije ya me he referido a esto ¿eh? en un vídeo anterior y yo le dije dice dicen estándar cráneo ancho y morro ancho no cráneo ancho y morro estrecho y que caen los belfos ese no es el perro de presa canario. Eso es un ma una mala interpretación del estándar. No haber prestado atención al estándar del perro de presa canario. Y los belfos más bien recogidos, no caídos, que en algunas cavadas nos salen perros, incluso a mí, eh, con los belfos más caídos que otros. Eh. Pero el ideal no es ese. Y el cráneo convexo no es el ideal. Es el cráneo más bien plano eh, y sin stop o apenas perceptible el stop y con buenos maseteros bien desarrollados entonces ese mismo prototipo eh, el envoltorio diríamos de ese ser vivo que palpita, que tiene corazón eh, tiene sangre tiene nervios tiene tendones, tiene neuronas tiene... bueno, pero la apariencia podrá asemejarse pero si se selecciona pensando que es lo que, el error que se comete constantemente, no solamente con el perro de prensa canario, ahora hablaré de otras razas ¿eh? que yo he visto en exposiciones desde hace muchos años, en el extranjero también, cuando fui una vez solamente, y yo con eso ya tuve suficiente. A Birmingham, ¿eh? Eh, en el Craft donde se celebra la mayor exposición, parece ser de razas caninas y que allí se juntan más o menos, año tras año, unos 20.000 ejemplares de distintas razas, bueno, pues, cuando el criador cría pensando en las exposiciones, en los shows, pues está sacando un perro tipo presa, pero que no es el perro de presa, porque el perro de presa canario, la razón de ser de ese perro de presa canario de los perros de presa, aquellos que se mencionan los, en los acuerdos de los cabildos, en los, en, en los perros de presa que se obtuvieron o se lograron mediante cruces para las pechadas, esos perros se utilizaban para la guardia de la defensa. Los anteriores para perros como perros de agarre, perros de toro, perros de carnicero. Eh, era una finalidad muy concreta y tenían que ser perros como un temple, eh, eh, un valor, eh, una fuerza, una energía, eh, que es lo que a mí me motiva. Un equilibrio psíquico, una capacidad de comprender, eh, de comprensión a la persona con la que vive y convive, eh, que eso le tenemos que llamar inteligencia, eh, y hay gran diferencia entre unos perros y otros. Dentro de lo que llamemos entre comillas, raza, perro de presa canario. Y dejemos esos de que yo llamo pseudo presas canarios. Que si empiezo a sacar fotografías ¿eh? de esos perros, que a lo mejor me animo un día y lo hago. Un par de vídeos sacando esos perros. ¿eh? Y no lo he hecho hasta la fecha porque sé que se van a ofender. Y van a pensar esas personas que yo lo que quiero es hundirlos para vender yo mis perros de presa. Y no es así. Ese no es el caso. Yo cuando hablo no pienso en la venta de mis perros. Yo crío para vender mis perros y para tener mis perros. Porque me gusta convivir con mis perros. Y que cuando yo crío y selecciono de cara al exterior para otras personas, que luego, a ver si no me olvido, y abundaré un poquito más en este tema, pues lo que yo, en lo que yo pienso es en el perro de presa estándar funcional. Con corazón, con fuerza, ¿eh? con buenas bocas, con buenas caderas, con buenos codos, ¿eh? con el prototipo de la cabeza, y es, que es un conjunto, ¿no? el costillar amplio, no de barril, los maseteros bien desarrollados, no esos maseteros planos que parecen quijadas de burros, que abunda. Entonces, los seres humanos imitamos a la naturaleza. ¿Qué ha hecho la naturaleza? Durante miles y miles y miles, millones de generaciones, de todas las especies, son un calco. Pero es que luego, por, cuando crea, por ejemplo, palomas mensajeras, que hay otras palomas, variedades, muchas, ¿eh? que no son mensajeras, pues saca un tipo de paloma de las salvajes, de distintos tipos, las mestiza ¿eh? y saca su prototipo racial, buscando una funcionalidad, la velocidad y el fondo. Yo he tenido palomas mensajeras, hace poco las quité porque me enfermé un poco, del polvillo, del, del, del polvillo de las palomas mensajeras yo tenía aquí unas ciento y pico palomas mensajeras todo lo que era el aviario lo tiré al suelo aproveché todo lo que pude porque tenía un buen aviario, muy bonito con faisanes de distintas variedades perdices rojas, perdices comunes perdón, perdices africanas y palomas que me habían ido regalando distintos colombófilos de aquí, de la ...de la isla, que los hay muy buenos... ...en Canarias hay muchísima afición a la colombofilia... ...palomas mensajeras... ...entonces... Eh, ...cuando los... ...pero estos buscan la finalidad... ...cuando se dedican a la cría de palomas tipo mensajeras... ...pero que no compiten... ...no las llevan a volar generación tras generación van perdiendo esas cualidades siempre conservan algo ¿no? pero la, la selección se hace lo que llaman la cesta o sea, viajando las palomas ¿eh? primero en cortas distancias y luego más, a más larga distancia y así sucesivamente pues el perro de presa canario que seleccionamos con distintos criterios, para cumplir distintas funciones, pues no se llegará a la uniformidad. O sea, con esas distintas formas ¿eh? no se llegará a la uniformidad racial. Aunque unos digan que ellos siguen el estándar, que eso, eso hay que verlos. Porque yo he observado perros que ni en peso, ni en los movimientos... ¿Eh? y lo podría demostrar con un vídeo de un señor de aquí que cría pensando en las exposiciones eh, hasta que se cansan de eso, abandonan y se le mueren ya los últimos perros de viejos y eso no ha terminado pero eh, hacen mucho daño al perro de Empresa Canario, llamémosle genuino, tradicional ¿eh? Y el, tradicional, el genuino es el tradicional que se ha venido seleccionando con un prototipo racial, pero sobre todo para cumplir una función no solamente en el aspecto externo. Entonces, nosotros cuando creamos, por ejemplo, el perro de presa canario, si no nos centramos en eso, en ese conjunto de factores, ¿eh? altura, longitud, amplitud de costillar, de cabeza, longitud de cabeza, morro, cráneo, ¿eh? Eh, instinto de guarda, valentía a la hora de hacerle frente a otro perro, a la hora de ir a una vaca, a la hora de ir a un jabalí. Entonces, no es el perro de presa canario. Eh, no lo es. Esos perros que están criando para la, las exposiciones aquí, en Estados Unidos, en Brasil, sobre todo en Estados Unidos, más, porque es muy grande, y allí hay varios criadores. Y entonces son, pues eso, lo mismo que pasa con los mastines españoles, la, la cría y selección de los llamados meos, mar, mastín español, que ya yo me he referido a él, mastín español oficial, que son los que se presentan a, a registro de razas, a eh, a confirmación de raza para la reproducción, eh, esos perros, pero ya no son perros de lobos, de loberos, ya no lo son, entonces por eso tienen esos pellejos colgando, esas papadas, eh, pesados, muchos de ellos paticortos, y esos mastines ya no tienen que ver o poco tienen que ver desde el punto de vista funcional con los mastines loberos, que los mastines lo loberos adolecen eh, de defectos en su conjunto, importantes defectos eh, como sean las displaces de cadera y no todos son grandes loberos, pero sí que si sí hay que buscar perros loberos, o sea, para defender a las ovejas de las vacas, eh, a las cabras, a las yeguas, caballos, defenderlos del lobo. Eh, esos paticortos, esos con esos pellejos, esos no sirven para eso. Esos podrán servir para pegar cuatro ladridos en un chalé, en una nave industrial, eh, los que sirvan. Pero se han ido alejando y los urbanitas que los han estado criando, urbanitas me refiero que no son gente de pastoreo, de ganado, de campo. Eh, podría mencionar a muchos españoles, que es Amadeo Alejandre. Por ejemplo, Amadeo Alejandre, un señor que se dedicó, bueno, hubo un tiempo que era el perro que más meaba dentro del mundo de los mastines, el más importante. Y encima tuvo la gran fortuna de que le tocó la lotería. Eso me lo contó eh, con un muy buen sentido del humor Emilio Álvarez, que lo conocía, por supuesto, porque Emilio Álvarez, que yo ya me he referido a él, eh, eh, era ganadero. Eh, y, le, y, y me contó de que le tocaron, no sé si fueron eh, 40 millones de pesetas en aquella época y eso era un dineral, y este señor empleado de banco pues se volvió loco con, porque era su afición los mastines, ¿no? pero es que, locos de estos entiéndaseme en el buen sentido del término eh, suelen ser urbanitas ¿eh? que tienen su mérito, no digo que no, pero ¿qué ocurre? Que desvían a los mastines, en nuestro caso los perros de presa, eh, los desvían de su verdadera función a otra función que es las exposiciones. Y de eso viven esos urbanitas. Cuando hablamos de, de los jueces de mastines y de otras razas españoles, eh, son urbanitas. A lo mejor los padres los abuelos eran de campo, pero ellos no lo son. Emilio Álvarez sí lo era. No era urbanita. Y la hija que vive en la bañeza no es urbanita. El yerno, que es el que lleva el tema de las ovejas, que hace poco estuve hablando con él por teléfono, y con la, con la esposa, que es hija de Emilio, estos son ganaderos. El mayor problema es que algunos de estos ganaderos eh, se han dejado contaminar, contagiar y contaminar eh, por estos, pero ha habido un fin, digo una finalidad, vender sus mastines también, ir a las exposiciones y entonces esos mastines de ahora, de la hija de, de Emilio Álvarez en descanse y del marido, ya no son los mastines que yo le vi a Emilio Álvarez cuando yo estuve allí hace muchos años. Entonces, estos jueces urbanitas, porque también ha habido jueces que no eran urbanitas, por ejemplo, me parece que Emilio Álvarez era juez, pero los criterios de Emilio Álvarez iban por otros derroteros. Y Esquiro Bolaños, por ejemplo, es urbanita. ¿Eh? La señora Sánchez Arjona era descendiente, con título nobiliario, ¿eh? Era eh, de, descendiente de ganaderos, de título nobiliario, gente de mucho, de mucho poder económico, ganadero, y bueno, eh, y esta señora se aficionó, que fue la que compró a compromiso, bueno, pues luego ya te, los, veía los mastines con la mentalidad del urbanita, ¿eh? y luego los mastines, por ejemplo, que vendió Alemania, que yo lo he seguido ahí en, en alguna revista, eh, de hace muchos de los años 80, pues ya los procuraba colocarlos en manos de gente urbanita, que los iban a tener en chalés y eso, en sitios muy cuidados y muy tal. ¿eh? Pero ese no fue, la, esa no fue la selección del Mastín, del verdadero Mastín de campo. ¿eh? Esta señora relata en un artículo de cómo compró a, a Compromiso, y Compromiso era. De, de una ganadería de la oliva de un señor que parece ser que también era título nobiliario y tenía muchos rebaños de ovejas según parece, si yo, yo recuerdo, a lo mejor me equivoco y entonces este señor hacía desfilar sus mastines de los distintos rebaños eh, para él elegir los machos y las hembras que iban a ser padres los machos para las hembras que iban a reproducir no eso que estamos viendo de hembras y machos en los rebaños y se pone una en celo y la pueden cubrir dos machos, tres machos o un macho el más poderoso. Entonces esto es un gravísimo error, gravísimo. Se puede hacer una selección más inteligente, más ordenada, mejor organizada cuando ustedes quieren sacar cría con determinada perra o perras cuando se empieza por el celo fuera y luego cubrirlas con los machos que realmente valen y que tienen no, si no el certificado por lo menos eh, la radiografía de cadera y que lo diagnostique un experto veterinario como hacía Emilio Álvarez y Emilio Álvarez de un perro que yo le vi allí con 12 años tenían semen congelado y cuando yo le dije, si pensaba sacar cría con ese macho y una hembra que yo vi allí, una mastina, me dijo, ¿te gusta ese cruce? Dije, sí. Digo, pero ese perro ya no cubre. Dice, no te preocupes, ya lo he relatado en otro vídeo. No te preocupes, tenemos semen congelado de ese perro en la Facultad de Veterinaria de León. Entonces, cuando la perra se puso en celo, se, se inseminó con ese macho. Eso es un buen sistema para mantener... El mastín español no solamente para defender los ganados del lobo y que si después no hay lobos desaparecen los mastines como pasó en los años 60-70. Que como habían combatido a los lobos, los lobos dejaron de aparecer por esos campos y entonces ya no se preocupaban de los mastines o no se preocupaban en la medida que antes se preocupaban por los lobos. Ahora se vuelven a preocupar porque los lobos van invadiendo otra vez los territorios que le eran naturales. Entonces, yo digo eh, que los, los ganaderos, los propietarios de los rebaños, porque muchos de los pastores no son los propietarios de los rebaños, ¿a ellos qué más les da? Ellos se preocupan de las ovejas y que los lobos no les maten las ovejas y por eso tienen los mastines. Pero se podría hacer una grandísima labor a corto plazo, como he dicho en un vídeo, milagros se podrían hacer para recuperar ¿eh? en el verdadero y estricto sentido del término ¿eh? el mastín lobero entonces eh, los, los perros por ejemplo voy a poner otros ejemplos el perro Laverack, el creador de la raza parece ser un inglés o escocés, no me acuerdo ahora parece ser que era título nobiliario también un hombre que sabía lo que quería y sacó su raza el setter lávera que conocemos, para cazar aves a su gusto, el perro a su medida. Y el setter gordon, que ya lo he mencionado también en alguna ocasión, fue otro título nobiliario que sacó su raza. Y lo logró ha llegar hasta nuestros días. ¿Cuál es el problema? que unos de estos perros se utilizan para la caza de las aves para los que fueron criados, y otros, los urbanitas, que los crían para las exposiciones entonces ustedes van al craft por ejemplo o cualquier otra exposición importante ¿eh? verán los mastines ingleses que están para las exposiciones ¿qué tiene que ver eso ya con los mastines ingleses de siglos pasados? nada, estos son la ruina y por eso, cuando compramos aquella mastina, aquella cachorra en Inglaterra, eh, a un señor veterinario que los criaba, eh, pues tenía una displasia de cadera galopante y de carácter no valía para nada. Pues eso que era, producto de las exposiciones, producto de una mentalidad muy pobretona desde el punto de vista del criador. ¿eh? Y eso es muy grave. Entonces el setter laberack, el setter gordon, el pointer inglés, las distintas líneas, cuando uno ve un pointer inglés, se ha criado en Inglaterra o en Italia o en España, pero se cruzan entre ellos, uh, renuevan, refrescan sangres ¿no? y según el tipo de cazadero al que van a destinarlo en la, a esos setters buscarán, el americano o el italiano de una zona de otra pero siempre dentro del setter irlandés. el setter por ejemplo digo el, el, el, el ahora no me viene a la cabeza de este señor San Simón el bueno y ya ya me vendrá bueno entonces el ser humano imita la naturaleza pero con una finalidad pero de forma muy inteligente el braco burgalés Manuel San Simón parece ser, que ya desde, yo, desde que yo lo conocí, ha hecho una grandísima labor con profundo conocimiento y con la finalidad genuina, la de la caza. ¿Eh? Manuel San Simón no ha seleccionado para las exposiciones, lo cual no quiere decir que esos, esos bracos burgaleses, él mediante la endogamia y la selección, ha logrado un tipo de braco burgalés muy apto, más apto que los anteriores, menos pesado, menos baboso y más instintivo y le ha funcionado muy bien y ese es el perro, no ha sido para exposiciones, ese es el braco burgalés ideal para determinados cazaderos en la península ibérica y en España y se ha exportado, Eso es una gran labor. Eso es un trabajo de ingeniería genética. Y eso es lo que yo pretendo hacer con el perro de presa agrario, sin ser veterinario, pero es que yo no necesito ser veterinario para llevar a cabo ¿eh? el fin que me propuse desde hace muchísimos años. El mayor problema con el que nos enfrentamos es que unos van por un lado... Cuál es mi caso, por ejemplo, el del, caballo, digo, del perro funcional, el perro de presa, funcional y sano, y otra cosa son esos perros que crían encerrados siempre y que se acuerdan de ellos, bueno, a la hora de darles de comer, de limpiar las cacas en sus perreras y de ir a las exposiciones. Esa no es mi finalidad. Mis perros no viven así mis perros todos los días salen unos y otros, venga a correr para acá, para allá en la finca, y me paso el día entrando y sacando perros, y que vayan corriendo, y venga, yo los voy observando, y pensando siempre en la función de la guarda, la defensa, la guarda, el instinto, porque si no hay instinto no hay nada que hacer, ¿eh? y que sean sal perros saludables, y que se correspondan cada vez más con ese prototipo, o sea, imitando la naturaleza. Los pinzones vulgares son todos. lo mismo, los azules. Aunque luego hay pequeñas diferencias. ¿no? Porque la naturaleza no admite la igualdad absoluta. No es posible. Para que la vida sea posible, en la tierra todo, ¿eh? todo lo que se reproduce, tiene que haber diferencias, ¿eh? porque de lo contrario la vida no sería posible. Es muy semejante. Los ejemplares de la misma especie, los gonogos, por ejemplo, los chimpancés, y depende qué chimpancés, de los, de los gorilas de alta montaña, de donde quiera que sea, ¿eh? pero son exactamente iguales. No. Lo igual, hasta cierto punto, son los productos industriales. Que fabrican en serie pero eso no tiene vida propia ¿eh? ni los robots nosotros sí toda la vida, toda la naturaleza eso cuando dicen la inteligencia artificial sí, sí, sí, sí, sí. pero quien los hace es el ser humano los especialistas ¿eh? en, ingeniería, en ingeniería no genética ingenieros industriales Bien. todas esas personas hacen máquinas muy inteligentes pero por, inteligentes eh, en tanto en cuanto el ser humano los ha convertido como máquinas en seres inteligentes ¿Eh? pero ellas por sí solas ellas por sí solas no, eso solamente las especies eh, animales y nosotros somos especies animales inteligente es un caso único ¿eh? único no hay un solo animal ¿eh? ni en la tierra ni en el mar que pueda inventar máquinas inteligentes no hay ningún perro que pueda crear el ser humano es el único que puede caballos, aves perros ¿eh? y trabajar con ellos mediante la reproducción eso es lo que nos diferencia de todas las especies marinas ¿eh? y todo lo que pulula en la tierra los árboles no lo pueden hacer tampoco y los minerales, olvídense, son minerales entonces si no nos centramos en la cría y selección del perro de presa canario funcional estándar vamos perdidos yo he hablado de en distintas ocasiones me he referido al doctor Mario Montequi López Huerta ayer estuve revisando la libreta que me regaló dice, mira a ver, toma, para ti unos pocos años antes de morir, ya la, la esposa había muerto de cáncer, hacía unos años de cáncer de pecho, y yo los traté mucho, a Mari eh, y a Mario a los hijos los, los conozco mucho, desde cuando eran niños ya de adultos no trato con ellos porque ellos van, viven sus vidas y las mías, yo les guardo mucho cariño porque yo tuve muy buena relación con el doctor Montequi y con Mari bueno pues en ese libro espero en el próximo vídeo eh, dedicárselo a él ¿Eh? tengo aquí la libreta y donde viene los cruces que él hizo podía llegar a algo como él lo llevaba lo veremos en el próximo vídeo entonces que no se nos olvide de que para llevar a cabo la cría y selección de una raza nueva, o una raza, seguir en el camino que fue in... que por la que se encaminó el pointer inglés, si ahora metemos otras cosas, pues ya deshacemos todo el trabajo. Si cogemos ahora los logo argentinos, que es una obra de ingeniería, mediante cruces, yo tengo un libro aquí, entonces, lo vamos a estropear. Esa gran obra la vamos a estropear. Porque se ha conservado. Y hablaremos del dogo argentino. Eh, el perro de presa agrario que yo, yo llevo 49 años, criando y seleccionando, con estos criterios, esto que estoy exponiendo yo ahora, no es algo que yo no me hubiese planteado en un principio, en el 76, cuando yo empecé a criar perros en Tamaimo eh, de distintas razas, Podenco y Vicenco, pastor alemán, perro de presa canario, yo ya de entrada perro de presa canario, luego ya con el tiempo, con los años, ese, ese concepto se fue asimilando por la población, por los que criaban perros, de tipo presa, pero costó. Eso no se hizo de la noche a la mañana. Y la raza, pues, se ha ido encauzando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero como yo pienso en el futuro de la raza, en cómo vamos eh, haciéndola, eh, como he dicho en el último vídeo, se hace en el día a día, camada tras camada. Y el que no se lo plantea en esos términos va perdido y al final acabará abandonando, y lo que ha ido, eso queda todo en la cuneta, porque eso es lo único que ha hecho ha sido, eh, es una obra inconclusa, ¿eh? y encima una obra inconclusa, pero muy defectuosa. Eso es un grave problema. Yo cuando veo los dálmatas, me quedo maravillado. Y cuando veo los fox terrier, de pelo duro, me quedo maravillado. Y los de pelo liso, me quedo maravillado. Y cuando veo los Chau Chau, una raza ya antigua, ¿no?, pues es lo mismo. Los huestis, yo tuve huestis. Y uno coge un huestis y mil Westis, ¿Pero cómo se ha logrado eso? Mediante la endogamia inteligente. Con el conocimiento, con el saber. satguru Acuérdense. satguru ¿Eh? Escúchenlo. Pero no un vídeo. Tiene muchos. Probablemente no haya nadie que haya hecho vídeos, ¿eh? que son conferencias, en fin, eh, conversaciones. Eh, nadie se puede igualar a Sadhguru. Me atrevo a decirlo y me parece que no me equivoco. Eh, entonces, si logramos este fin entre las distintas Partes y encaminamos con ese estándar, con estos criterios, ¿eh? el perro de presa agrario tendrá un futuro por delante, porque el pasado es pasado, hay que conocerlo. Yo me he empeñado en que se conociera el pasado, porque si no conocemos el pasado, ¿a qué futuro nos dirigimos? A ver. Hubo gente de los que crearon el club ¿eh? que intentaron ocultar el origen primigenio. ¿Eh? Y ahí está el libro de Manuel Martín Bettencourt donde aparecen casi todos los perros de, de línea de curtó que a su vez venían de otros perros, claro, porque yo no me los saco ¿eh? de, por, por arte de magia de mi... yo qué sé... De mi cajoncito, no parto de unos perros, Bobby Piva, Tamay Felo, Felo venía de Sardina del Sur, Gran Canaria, y así lo que ya yo he venido exponiendo, pero se intentó ocultar de dónde venía, pues verán ustedes de lo del doctor Montequi. lo que fue metiendo lo irán viendo en el próximo vídeo entonces si no sabemos de dónde venimos a dónde vamos en historia es lo mismo sabemos que nosotros hablamos como hablamos en castellano en español como le quieran llamar a esta lengua que nos, con la que nos comunicamos porque si no cumple una función la lengua el idioma ¿eh? que es para comunicarnos carece de sentido y los idiomas, las lenguas cuando van cayendo en desuso o sea que ya van se van introduciendo otras lenguas ¿eh? pues de las viejas que el latín, el griego el sánscrito ¿Eh? todas las lenguas acaban modificándose con el tiempo por influencia de otras lenguas y entonces pero seguimos creando lenguas ¿eh? va cambiando está en una permanente evolución ¿eh? y se introducen términos de otras lenguas pero la finalidad siempre la misma el entendernos el comprendernos el comunicarnos Entonces, si las lenguas que son cosa viva, eh, que es para comunicarnos, los humanos, no las lagartijas o los orangutanes, no tienen esa posibilidad. Y probablemente por muchos millones de generaciones que pasen, no lo puedan. Por eso que está entredicho el concepto aquel darwiniano que... Por selección, a través del tiempo, el ser humano ha llegado a lo que somos. Que nosotros somos los seres humanos. ¿eh? Nuestra capacidad de comprensión, de creación. Somos como dioses. Que se me entienda bien, ¿eh? entre comillas. ¿eh? Tenemos una capacidad para crear lenguas domesticar animales, plantas y entonces nosotros esas capacidades las podemos utilizar con cualquier especie vegetal, con cualquier especie animal podemos interferir podemos mestizar podemos llevar a cabo cantidad de proyectos que lleva o sea que la finalidad es crear otros. Y parece ser lo que pasa que las leyes lo prohíben, pero que se han hecho experimentos y se siguen haciendo y se seguirán haciendo. ¿Eh? Los científicos ¿eh? de los seres humanos con primates y con otras especies animales da igual. Eso está prohibido por las leyes, pero hay gente que se salta las leyes. Y, y bueno, y experimenta por ahí y yo no digo que es bueno o malo yo no soy quien para juzgar ningún tipo de actividad de ese tipo u otro pero lo que sí sostengo es que sin el conocimiento del pasado y el conocimiento del pasado es todas las razas caninas vienen del lobo mediante selección y mestizajes, el ser humano, no somos in individuos que vivimos separados, no, nosotros formamos parte de todo ese río de la humanidad, somos la continuidad. Cuando decimos que los españoles llegamos, sí, nuestro pueblo, pero nuestro pueblo se compone de distintos mimbres. ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo el 89,2% de Ibérico y de la zona del norte de Alemania y de Judíos que nací que es Centro Europa. Pero es que cuando se analiza genéticamente a los seres humanos, hay mestizajes debido a los movimientos poblacionales que a mí siempre me han interesado tantísimo desde hace muchísimos años, desde que era un niño ¿Eh? el movimiento de los pueblos desde que salen parece ser de África pero realmente todos los descendemos solo de lo que salió de África o tenemos también en nuestros genes de otros pueblos muy antiguos que todavía poco sabemos al respecto bueno pues eso el ser humano imita a la naturaleza. Toda la naturaleza ha ido seleccionando generación tras generación. ¿Qué es la naturaleza? La vida. Todo lo que tiene vida. Eso es la naturaleza. No confundamos que naturaleza son los árboles ¿eh? y los trigales del campo y las amapolas del campo, no, es todo, formamos parte de un todo, nosotros como seres humanos no seríamos nada si no fuéramos una partecita de esa naturaleza, pero el único ¿eh? especímen que tiene estas capacidades y que no podemos saber de dónde nos viene, no solamente parece ser que vea, venga de la evolución. La evolución tiene que ver, pero hay algo más, que es lo que algunos dicen, el soplo divino. Dios, que no sabemos lo que es. Llama, le llamamos a eso. Pero no es ese Dios milagrero. No sabemos lo que es. Le llamamos Dios. Pero no sabemos lo que es. No hay una sola religión. Porque todas las religiones son productos culturales. Ahora, todo es un intento de explicar o de explicarnos o de comprender eso de lo que procedemos todos, toda la naturaleza. Y si hay, como se sabe, galaxias y más galaxias, infinito, ¿eh? que hay vida en infinidad de ellas, pero no sabemos nada. Ahora, lo que sí podemos saber que somos seres vivos. Y que no hay un Dios milagroso que nosotros le pedimos mediante oraciones, ¿eh? que cure a mi madre del cáncer, o que me cure a mí del cáncer, o a la vecina o al vecino, porque le deseo bien. Todo eso no tiene sentido ninguno. Ninguno. ¿Eh? Desde mi punto de vista, y puedo exponerlo, ¿eh? No resolveremos nada de cara a la comprensión ¿eh? empeñándonos en entender a Buda, lo que dicen que de Buda, ¿qué sabemos de Buda? Y de Mahoma, ¿qué sabemos de Mahoma? ¿Y qué sabemos de Jesucristo? Y todo eso es producto cultural. Todo. Y el que no sea capaz de comprender la realidad toda, comprenderla, que es la vida. Pues nosotros tenemos esa capacidad, esa facultad de trabajar la vida con la vida. Nuestra vida con la vida. Con nuestras capacidades mentales. ¿eh? Que las tenemos, sabemos, pero no sabemos de dónde nos viene. Decimos Dios nos creó. tal, Sí, vale. Ese es el intento de la explicación. Lo cual no quiere decir que sea la explicación. Jesús que nos redimió, que el, todo eso... Se lo ha inventado el ser humano. Todo. Mahoma no dejó nada escrito. Han escrito otros que dicen que Mahoma tal y que cual. Que si Mahoma, si eh, desde niño, pues bueno, iba con los camellos, con los dromedarios... Eh, ...y que luego se puso al servicio de una señora eh, mucho mayor que él... ...supongamos que él tuviera 18 o 19 años y la señora tuviera 40 en aquella época... Bueno, pues y que entonces se enamoraron, tuvieron hijos y luego toda la película que se conoce, que está escrito, pero ¿y quién lo ha escrito todo eso? Las biografías de Mahoma, ya desde Arabia. Y por eso se han matado los musulmanes, unos contra otros. Eh, y en nombre, como decía... Eh, Krishnamurti, en nombre de Dios y de las religiones de Dios, se han cometido las mayores atrocidades. Rotundamente cierto. Pero yo me quedo con Satguru. Satguru es el sabio. El sabio que habla del saber. ¿Eh? Entonces, sigamos seleccionando mediante la homogeneización, el perro de presa canario. ¿Con qué fin? Lo repito. La funcionalidad. Y no hay funcionalidad si no se seleccionan los perros para cumplir unas funciones, valga la redundancia. ¿Eh? ¿Y la salud? Porque podemos hacer mucho a la hora de seleccionar los ejemplares machos y hembras para la reproducción para obtener cada vez ejemplares más sanos absolutamente sanos no no es posible pero sí que mediante la selección podemos llegar como se ha llegado con muchos animales y plantas ¿eh? Eh, a producir Animales funcionales y sanos. El animal que más enferma es el ser humano. Cuando no respeta las leyes de la naturaleza. No Dios, sino las leyes de la naturaleza, lo de la vida. No cometemos más que errores. Unos más, otros menos. Por eso los que más errores cometen, mueren antes. O se matan antes por cometer errores. Errores con automóviles, con aviones, con imprudencias, ¿eh? pero bueno, eso va unido al ser humano, a la vida del ser humano. Y según actuemos, pues el resultado será uno u otro. Según actuemos a la hora de criar y seleccionar el perro de presa canario, pues el éxito será mayor o menor. O, si nos equivocamos por aquí, por allá y por otro lado pues eso acabará desapareciendo como ha pasado con otras razas. Se han creado más razas ¿eh? que han desaparecido. Ha habido otros proyectos, pero han desaparecido. ¿Por qué? Pues porque no se ha continuado, porque todo eran errores. Y por eso cuando yo digo que hay razas, este napolitano, por ejemplo, ¿eh? que se ha descuidado la verdadera selección, la positiva pues eso va para atrás y llega un momento que no interesa, se va a otra cosa, mariposa. Pues nada, eso es lo que quería plantearles hoy. Eh, pongan un perro de presagrario en sus vidas, de selección, de calidad, les hará felices a ustedes y a sus hijos. Que si nosotros nos enfocamos en la vida comprendemos la realidad, cuanto más comprendamos, más felices seremos. Menos amargados y menos dependientes de fármacos. La mayor parte de la gente está medicada, como dice Satguru. Sí, yo lo sé porque yo trabajé en los productos farmacéuticos. Es una gran industria y un gran negocio también de los médicos. Que más que curar, enferman. Hacen como que van a curar, pero realmente con tanta farmacopea no se cura se enferma al ser humano y con tanta farmacopea, tantas vacunas, se enferma a los animales, entre ellos a los perros y a los gatos. Entonces, lo mismo que los seres humanos hemos incurrido en ese error, ¿eh? yo no tomo ningún tipo de medicación, nada, nada, me preocupo con porque mi salud sea la adecuada. ¿Cómo? Mediante una alimentación, el ejercicio físico, montar a caballo, mi gimnasia cotidiana, eh, en serio, eh, y lo que entra por la boca. Somos lo que comemos. Acuérdense, aquello de aquel médico eh, de 400 años antes de Jesucristo. Somos lo que comemos. Mente sana, cuerpo sano. Cuerpo sano, mente sana. Pero cuando la persona cae en el error de comer lo que no debe o excederse, beber lo que no debe o excederse, pues entonces están ahí la mayor parte de la población cada vez más medicada y eso no les hace bien. Eso engorda las arcas de esos industriales que son los que controlan hoy en día la política económica del mundo y solamente la obsesión son verdaderos patológicos psicópatas que están gobernando el mundo pero nosotros somos las víctimas pero las víctimas si pensaran si todos pensáramos todos nos lo planteáramos ¿eh? no nos dejaríamos llevar ¿eh? por esos impulsos consumistas y viviríamos sin medicamentos no les quepa la menor duda pues nada, un cordial saludo y hasta el próximo vídeo